Existen varias funciones en NumPy que nos permiten crear matrices y vectores. La primera que vamos a estudiar es la función ceros o zeros que nos permite crear un vector donde todos los elementos son cero. Para ello vamos a teclear np y la función ceros. Y vamos a ver su ayuda. Tenemos que darle el tamaño y tenemos que darle el tipo de edad. Bueno, pues vamos a crear un vector con 5 ceros y lo vamos a visualizar. Aparentemente se crean vectores de tipo flotante. Vamos a ver si eso es cierto analizando el tipo de dato. Y por defecto se crean vectores de tipo flotante 64. Ahora lo que vamos a hacer es crear una matriz. Para ello hacemos lo mismo, np.ceros. Y aquí en Shape vamos a especificar el tamaño. Queremos que sea una matriz de dos filas y siete columnas. La visualizamos y aquí la tenemos. Y también lo que podemos hacer es cambiar el tipo de dato a la vez que creamos nuestra matriz. Por ejemplo, aquí en vez de ser de tipo flotante 64, le vamos a decir que el de Type sea int 8. De esta manera nos va a crear una matriz con tipo int 8. Para comprobarlo podemos ver su data type, aunque ya lo escribía ahí directamente.